Buenas noches queridos amigos, los que nos escuchan en el estreno de este programa a este lado del charco. Buenas tardes si nos escuchan al otro lado del charco nuestra querida América. Buen día si nos escuchas a cualquier otra hora en diferido. Bienvenidos a una nueva emisión de No Hay Derecho. Antes de comenzar el programa, quiero invitarlos a participar en la preventa de mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando. Un libro indispensable si usted dirige algo, algún grupo. Y ese algún grupo puede ser su grupo de trabajo, su equipo de deportes, su ONG, su grupo de escado, su asam asamblea de ciudadanos, su familia, inclusive, porque son las actitudes del líder, cómo actúa el líder, cómo inspira para llegar más allá de lo que la gente sería capaz de ir por su cuenta. En el enlace de este video encontrarán el link para adquirirlo. El costo es de 11 euros para quienes están en España, 15 euros para quienes están en cualquier otra parte del mundo. Esto incluye el envío y se los envío dedicado si quieren alguna editorial especial, me lo indican y así les llegará. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas que hacemos aquí en Repúblicos TV y síganme en mis redes sociales, ABGM Crobato todas, Twitter, Facebook, Instagram, eh, para leer la que se les ocurra, todas son iguales. Mi blog también, ABGM Crobato. Donde lo consigan, ese soy yo. El valor es superior al número y la habilidad al valor. Simón Bolívar. Ya se nos está haciendo costumbre tener una frase del libertador, pero es que en eso era genial, era un pensador brillante. ¿A qué viene esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en Apure? ¿Qué está sucediendo en la Cota 905? ¿Qué tienen en común? Mucho. En primer lugar, los soldados y policías venezolanos no tienen ningún interés en pelear no tienen valor porque no tienen interés en primer lugar la moral está en el suelo ninguno desea ir a combatir Apure contra la guerrilla ninguno desea ir a combatir el coqui ¿Por qué? porque saben que no van a ganar nada porque saben que de una forma de otra van a perder porque si vencen tienen que enfrentarse y matan a alguien es posible que ellos vayan presos Además, a muchos de ellos les interesan más sus negocios, la extorsión que hacen, el tráfico de drogas, que pueden hacer el contrabando, que pueden hacer cualquier cosa, porque hay mucha podredumbre en los uniformes de Venezuela, y esto les quita tiempo para sus negocios. Y a raíz de todo esto... Habrán seguido, los que siguen mis comentarios habrán visto que me he expresado muy mal de militar y policía en Venezuela, a pesar de que yo mismo fui militar y policía, pero hace muchísimo tiempo en otra época. Pero siento un profundo desprecio porque eran muy valientes para reprimir a los estudiantes, a los muchachos en las guarimbas. Estos muchachos que iban con el de cartón para protegerse de los perdigones de plástico para protegerse de las bombas lacrimógenas que las lanzaban desde lo alto para tratar de lesionarlos. Ahí sí eran muy valientes, pero los enfrentó Coqui, los enfrentó Willex en Petare hace un tiempo, los enfrenta la guerrilla colombiana y ahí se les acaba el valor. Han salido huyendo, han evitado el, el enfrentamiento. En el caso de Colombia, el problema está dado porque hay una lucha interna en la FARC entre una facción, principal que es amiga y aliada del tirano Nicolás Maduro y otra facción que es disidente de ellos. Bueno, ellos tendrían que pelear su guerra para decidir quién se queda con el nombre FARC y con el poder. Pero como la fracción amiga de Maduro no quiere perder sus hombres porque perdería fuerza, está resolviendo esto de la forma más sencilla. Nicolás Maduro está mandando a los más estúpidos que consiguió a pelear esa guerra que la que no tiene nada que ver. ¿Quiénes son los más estúpidos? los soldados venezolanos están yendo como carne de cañón a morir en una guerra que ni siquiera tiene que ver con Venezuela es una lucha entre organizaciones criminales la FARC es una organización criminal terrorista y narcotraficante sus dos bandos el chesco también entonces simplemente son los matones de una organización criminal eso es todo lo que sucede en la cota 905 bueno, el coqui es un prank pero no está en la cárcel, relativamente. Él no creo que salga mucho de la zona de la cuota 905 por su seguridad, opinión personal, a lo mejor no sea así. Pero es un prano, tiene muchísimo poder, es el poder absoluto. Él es poder ejecutivo, legislativo y judicial dentro de la cuota 905. Ese hace lo que él diga. Él es el tirano, él es un rey absoluto. Y ahí su poder es Total, es otro delincuente, entonces deberían reprimirlo. En mi época lo que se hacía era atacar las bandas criminales y se las reducía. Y cuando los tenían totalmente rodeados se decía, bueno, tú tienes opciones o te rindes, vamos a negociar tu rendición. Y la negociación era simplemente, bueno, ¿quieres un fiscal del ministerio público para entregar las armas y retirarte? Ok, perfecto, pero la, las negociaciones no iban mucho más allá de eso pero ahora ellos son los que ponen las condiciones. Hemos visto hace poco que la banda de Coqui tomó el, el antiguo club social de la policía metropolitana y se estaban bañando ahí disfrutando el club. Bueno, ¿quién les va a decir que no? Quisieron salir de la zona para robar unos cañones antiaéreos. Vaya usted a saber cuál era la intención de ellos al llevarse eso. Pero bueno, artillería pesada para una organización criminal, algo grande podrían estar pensando cerraron toda la zona con los tiroteos atacaron en estos días unas patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas conocido por todos nosotros como la PTJ porque eso es lo que es la misma PTJ de hace muchos años atacaron las patrullas tuvieron que llegar a rescatar a los funcionarios uno de los funcionarios murió ¿qué hizo el degenerado del comisario Rico director de la PTJ? es decir, voy a negociar con ellos Mataron un funcionario, hirieron dos más, te pusieron en ridículo y vas a ir a negociar. ¿no? ¿Qué es lo que hace un gobierno en estos casos? Envías toda la fuerza que tienes y decir: Dijo, pero yo no negocio con delincuentes y Y estos no son más que matones de mala muerte. Pero les están pudiendo. Hemos visto videos de lo que hacen, los, las armas que tienen. A mí me llegó un video donde estaban con un dron controlando la zona. Otros donde están disparando armas, tienen ametralladoras, tienen de todo. Están armados como quien va a una guerra, igual que cualquier cárcel en Venezuela. Entonces, ¿qué se hace con, con esta gente? Bueno, tiene que ir con fuerza y, to y tomar eso porque los vecinos de la Cota 105 son rehenes del Coqui. Ahora, habría que preguntarle, a lo mejor ellos prefieren ser rehenes del Coqui porque quizá como gobernante, como caudillo de esa zona, sea menos malo. Que el chavismo de nicolás maduro es posible pero eso no es debe ser un país no puede estar gobernado por bandas criminales entonces van a ir a negociar con ellos a decirle anda por favor entrega las armas vamos a negociar para que se rindan fue exactamente lo mismo que hizo colombia santos dijo no voy a negociar con ellos para que entreguen las armas cuando ya los tenía acorralados les dio una gran victoria y están armados ahí están están, en, están aquí en venezuela bueno yo no estoy en Venezuela ahorita, pero están en nuestra Venezuela las dos bandas con uniformes, con armas con porteros, han atacado instalaciones militares con artillería artillería liviana y artillería portátil ¿se desarmaron? evidentemente no lo que hicieron fue solamente decir que se habían desarmado Esta, es lo mismo que quieren hacer con el coque. eso es absurdo ¿pero qué lección podemos sacar en Venezuela de esto? eh varias el gobierno no ha hecho ningún intento por controlar las bandas criminales por qué porque estas bandas criminales son parte del sistema de represión porque el chavismo puede agarrar y decirles mira necesitamos que haga un trabajo sucio ¿Qué le importa el coque y se le dice mira necesitamos que mates a fulano él va a decir que no, dice, no tranquilo yo lo hago que me das a cambio dinero algún beneficio una droga incautada suelta a uno de mis muchachos que está preso etc y van y lo matan ellos son aliados lo mismo con cualquier otra banda criminal de gran tamaño o el tren de Aragua, la banda de Wilexi, los pranes en las cárceles todos son iguales entonces eh, perdón, me, me perdí, bueno decía, todos todo son iguales el gobierno no, no los reprime, no tiene capacidad para reprimirlos que es lo que debería en el caso de la frontera Está tratando de reprimirlos, pero están peleando una guerra que no es de Venezuela. El gobierno no tiene fuerza real para enfrentarse a una banda criminal. De la banda de Coqui, yo no sé cuántos serán. Serán 20, 50, 100, 200, la cantidad que quieran. Pero no son soldados entrenados. Son simplemente matones que tienen armas más nada. Ellos no saben operar en grupo, en equipo, conjunto, o cómo se hacen operaciones urbanas, extraurbanas, etc. No, ellos son simples delincuentes de la peor calaña. Los guerrilleros colombianos por lo menos se han sido un poco más entrenados. No han podido con ninguno. Estos son los que iban a poder con los marines cuando decían que vengan los yanquis Los iban a destrozar. Los soldados americanos sabemos que están muy bien entrenados que a veces les gana, sí, es cierto. Todo soldado, por bueno que sea, en algún momento pierde. Pero con el nivel de entrenamiento que tiene y el nivel de convicción moral que tienen, lo iban a hacer los militares venezolanos los que iban a poder enfrentar y lo están demostrando. No han tenido capacidad para enfrentar a una banda criminal que los ha humillado. Si vamos a la frontera, <coughs> perdón, si vamos a la frontera, se habla más o menos oficialmente de 12 asesinados en la última operación de la guerrilla pero oficialmente se habla de 35 y ha habido otros antes los cadáveres quedaron tirados en, en el monte y la misma guerrilla le pidió a, a un sacerdote que lo fuera a buscar con un camión y se llevara los cadáveres algunos de estos cadáveres fueron destrozados, picados Descuartizados y los metieron en, en bolsas de basura y otros que se los llevaran a sí mismos ¿Cómo es posible que un ejército no reaccione? ¿Cómo es posible que Vladimir Padrino López No reacciona? Vladimir, eres una miseria humana Eres una basura Eres un asco Yo fui militar, yo usé uniforme Y no tu asqueroso uniforme verde El mío era camuflado Pero vengo del ejército Yo no me imagino Cómo Cómo Puedes actuar así, porque lo primero que tiene que tener un comandante es moral. Por cierto, son cosas que hablo en el libro, pero me lo enseñaron mis superiores cuando estuve en la policía, cuando estuve en el ejército, me lo enseñaron mis superiores de que lo primero es que tiene que ser el primero para enfrentar cualquier dificultad. Y no se puede dejar a los subalternos que se arreglen como se pueda. Están dejando morir a los soldados venezolanos y ninguno actúa tendrían que estar movilizando batallones y más batallones a la frontera. Pero han hecho algo de eso, sí. Han cruzado un montón de soldados y PNB, porque también los asquerosos del FAES los han mandado allá, y han, cru y han cruzado la frontera a Colombia a pedir refugio. Otros se han negado a ir desde sus comandos y los han enviado a Ramo Verde. No quieren ir a pelear, por lo menos eso tiene sentido común, no quieren pelear una guerra que no es de ellos. ¿Pero qué es lo lógico? Si yo fuese ministro de defensa, enviar allá mil, dos mil, tres mil hombres y decir, no, mira, no puede ser, tú no puedes asesinar impunemente varias decenas de, de mil soldados. Los que tengan edad recordarán que hace mucho tiempo había, de tanto en tanto, ataques a puestos militares en Venezuela. Eran bastante raros, pero sucedían. Uno de los más conocidos fue el de Cararao, donde los guerrilleros colombianos tomaron un puesto de la infantería marina, asesinaron a todos los soldados que estaban ahí y les hicieron la corbata colombiana. ¿Qué es eso? es Cortarles el cuello y sacarles la lengua por el hueco del cuello. Eso causó una enorme indignación en Venezuela, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Cuánta indignación ha causado la muerte de los militares de la frontera? Y poca, porque la gente no se identifica con los militares, porque los militares son vistos como los que sostienen la tiranía. Entonces, para la gente, el militar es un enemigo. Recientemente tuve un encontronazo con un infame ADECO que está en Estados Unidos, de poco sentido común, y decía, tenemos que apoyar a los militares venezolanos siempre. Digo, disculpa, ellos son los que nos están martirizando a nosotros. Es más, en este momento, y lo han dicho los guerrilleros colombianos, los disidentes de la FARC, y los más asquerosos que tienen razón, que dicen el gobierno de eso está violando los derechos humanos de los pobladores de la frontera nosotros no lo hacemos no les creo que no lo hacen pero es cierto es el, el, el gobierno es el, el principal problema los militares que violan los derechos humanos de la gente y hemos visto cómo se han metido en las casas las han destrozado han saqueado han robado a gente pobre y le han robado todo lo que tienen han agarrado campesinos y los asesinan y dicen estos son guerrilleros que matamos y son civiles inocentes que están asesinando por eso la gente no se identifica con los militares y le importa muy poco de hecho yo publiqué un tweet que decía que por mí se puedan matar todos ellos porque los guerrilleros son, unas, son enemigos de Venezuela y los militares también así que eso es un enfrentamiento entre grupos criminales que nada tienen que ver con nosotros es como que el FAES se enfrente a la banda del Güellexi que pasó en Petare o que se enfrente a la banda del Coque, si se, mat si se exterminan todos mutuamente Venezuela gana, porque no importa quién gane y si queda alguien Venezuela pierde, porque todos ellos son enemigos de Venezuela. ¿Por qué no ha salido Maduro? ¿Por qué no ha caído Maduro? Entonces, si hemos visto que no tienen ninguna capacidad militar, que solamente pueden reprimir gente desarmada, porque reprimir 10.000 personas en una marcha, que están desarmadas, que en todo caso van a arrojar piedras, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. ¿Qué tal enfrentarse.? 100 contra 100 con personas que también tienen fusiles, eso no está funcionando, y es lo que ha pasado con los planes, es lo que ha pasado con los guerrilleros entonces, si hubiese intención si hubiese habido un ejército venezolano que quisiera actuar, y un ejército venezolano no el que está, sino un ejército libertador un ejército como los voluntarios militares y policías en el exilio la semana pasada hablamos de fuerza pública en el exilio ellos han ofrecido voluntarios para conformar un nuevo ejército e invadir a Venezuela para sacar al chavismo no les han prestado la mínima atención Pero si el absolutamente incapaz de Guaidó y le digo incapaz por tratarlo con cariño por decir solamente que es un perfecto imbécil porque en realidad en mi opinión es un gran traidor y todo indica que es un absoluto corrupto porque hay numerosos indicios de negocios turbios en su administración en su casa administración es poco la que administra y ya están hasta el cuello de, de corrupción si lo hubiese llamado un ejército, nuestros militares de corazón se ofrecieron de voluntarios y policías que pueden actuar como militares, como infantería en el entorno urbano y están muy bien preparados para eso, habríamos tomado Venezuela. Está demostrado que Venezuela no está libre porque nadie lo ha intentado, porque la policía no está dispuesta a pelear, porque el FADES no está dispuesto a pelear, no están dispuestos a arriesgar la vida, porque ellos para lo que sirve. Es para ser delincuentes, para ser secuestradores, para traficar drogas, traficar armas, cualquier tipo de contrabando, robar y asesinar gente, porque delincuentes no pasan. Entonces, ¿queremos liberar a Venezuela? Decididamente tenemos que pasar por encima de la basura política que nos gobierna desde el gobierno interino. La resistencia por eso se niega a aceptarnos. Y hay, todavía hay gente que les cree, yo no entiendo cómo alguien todavía le cree a Guaidó, a Leopoldo, a Capriles, todos ellos. Entonces, hay que armar una verdadera resistencia y ahí vimos qué es lo que vamos a tener enfrente. Nada. Gente sin moral para combatirse, sin moral en el sentido de que la moral de cuerpo, de, de grupo, está muy baja, no tienen espíritu combativo. Están faltos de entrenamiento, están faltos de equipamiento, y en lo que respecta a los soldados, además de todos están faltos de comida, pues están muertos de hambre entonces qué nos falta enfrentarlos lo demostró Coqui y lo demostró la guerrilla colombiana qué estamos esperando para hacerlo bueno lo primero por favor dejemos de confiar en esta gente quieren que les muestre por qué tengo que dejar de confiar en esta gente acaba de morir Aristóbulo un personaje abyecto nauseabundo y asqueroso un hombre que se llenaba la boca diciendo que era profesor y traicionó a los profesores los vendió por un plato de comida y después lo vendió por mucho más, porque la corrupción es increíble y dejó a la familia nadando en dinero. Cuando caiga este gobierno vamos a tener que ir por ellos. Los familiares, bueno, van a tener dos opciones, devuelvan todo el dinero o enfrentense a las consecuencias. Pero este abyecto ser Aristóbulo Istúres, que vemos cuál es el desprecio que había sido él cuando revisamos los mensajes en redes sociales, y todos son alegrándose de que se murió, burlándose, e insultando a los que dan el sentido pesar. Yo puse uno diciendo que habrá que pedirle disculpas al diablo por arrojarle tanta basura al infierno, porque ahí ha de estar harto de las porquerías que le mandamos. Salió Enrique Capriles Radonsky, que pretendía ser el gran líder de la oposición y fue candidato presidencial dos veces. Lamentablemente no había más nadie. Y me doy cuenta que no había nadie, simplemente porque no teníamos a nadie, solamente ese perfecto imbécil, dándole el sentido pésame. No ha faltado quien lo insulte. Yo, ¿Dónde se ha visto? Lo dijo un amigo mío en Twitter, Teo Cerrano, que le, le respondió y le dijo: ¿De cuándo acá en la guerra tú le das el sentido pésame al enemigo cuando muere? Ahora fue Hitler, murió el 30 de abril. Falta un par de días para que, para que eso suceda De momento de la grabación ustedes lo van a ver este programa justamente el día 30 de abril en el aniversario de la muerte de Hitler yo les recuerdo a Winston Churchill mandando un sentido pésame se murió Hitler, lamentamos mucho y sentía condolencia a toda la familia pero los políticos venezolanos se lo hacen pero además acabo de ver un comunicado de voluntad popular también sentimos la penosa muerte del profesor Eriksdor W. Turis sentimos la penosa muerte y cuando muera Nicolás por alguna razón, vamos a lamentarnos también. Bueno, ahí están viendo porque no hemos salido. Coquín nos lo demostró, la guerrilla colombiana nos lo demostró y los políticos nos demuestran por qué no hemos salido. ellos no tienen ningún interés en salir. Entonces, tendremos que sacarlo. Me encanta una frase que dice el ilustre economista Javier Milei, argentino. Dice, la libertad avanza tenemos que hacer que avance, porque no podemos seguir así, entonces señores cortemos con esta basura política porque ya vimos que no hay fuerza en el gobierno, y no hay intención en la oposición, la oposición es de ellos, la oposición es el chavismo azul, son tan chavistas como ellos, pero están aparte, es más, ¿quiénes están en la oposición? una cantidad de chavistas supuestamente arrepentidos, simplemente se quedaron fuera del botín, y se pasaron a la oposición para ver si pueden robar de este lado como Luis Ortega Díaz, no se pierda el programa del miércoles que hice con Daniel Lara Farías donde hablamos de, de Luis Ortega, de Gabriela del Mar Ramírez, defensora del puesto criminal de lesa humanidad pendiente de ser juzgada en la haya junto con Luis Ortega junto con Rod Miguel Rodríguez Torres, tres personas que el día que haya un Nuremberg y voy a hacer un programa al respecto, el día que haya un Nuremberg los juicios de guerra en Venezuela eso deberían terminar como los jerarcas nazis igualitos con porque son delincuentes de la misma calaña. Terminemos con la oposición, terminemos con ese saismo azul y empecemos a ver cómo salimos de ellos. Ellos no tienen fuerza, lo que hay es que enfrentarlos con decisión. Y hay gente sobrada con decisión para enfrentarlos. Yo les dije: Fuerza Pública en el exilio tiene militares y policías que están desesperados por agarrar un fusil para liberar a Venezuela, pero no pueden hacerlo por su cuenta. Eso debió haberlo hecho el presidente interino, que no le hizo, Guaidó, bueno, es tu culpa, traidor, te lo estoy diciendo, pero tú no eres hombre para darle la cara a nadie. Tú todavía sonríes y dices, vamos bien. Claro, tú vas bien, tu familia está de maravilla en Miami, son los venezolanos que están allá, que se está poniendo el hambre, y el exilio venezolano, que la gran mayoría están apenas sobreviviendo, porque las condiciones para nosotros son difíciles cuando salimos de Venezuela. Salimos como refugiados, muchas veces discriminados. No nos aceptan los aceptan en los países donde estamos, o sí, teóricamente aceptan, pero la realidad es que no, no se recibe nada en Perú. Nuestra gente pasa mucho trabajo. Pero a ti, ¿qué te importa, güey? ¿Verdad? Total. Tu familia ya está bien acomodada. ¿Qué le importa a Leopoldo que vive un departamento que según el diario ABC de España decían que cuesta 15.000 euros mensuales el alquiler? 15.000 euros. Eso es una monstruosidad. Con, con eso viven 15 familias. No digamos que boyantes pero ahí sobrevivimos. Entonces, pues, tenemos que salir de esto. Vamos a intentarlo. Bueno, señores, muchas gracias por haberme acompañado en el programa. Como les dije, no olviden participar en la presentación del libro. Les va a gustar porque tienen muchas anécdotas, es muy ameno de leer y es muy fácil de entender. Búsquenlo todo en la descripción del programa. Y mañana nos vemos en el programa la noticia de la semana con mi querido amigo y jefe de prensa, el licenciado Luis Pico.